Bienvenidos, Jimena Rincón, senadora, ya está con nosotros, bienvenida, muy amable por conectarse con bienvenidos. Y también vemos a Marcela Cubillos con nosotros, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, para hablar justamente de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados eh, con la, el, la aprobación del retiro de fondos de la FP, que es el primer, eh, uno de los pasos, ¿verdad?, continúa todo esto para que lo ponga en contexto, primero, senadora, eh, ...sobre todo porque hay muchas personas que piensan que ya incluso pueden ir a buscar sus fondos... ...pongamos en contexto qué es lo que ocurrió, qué es lo que continúa... ...y finalmente, eh, qué según usted se logró en la jornada de ayer. A ver, eh, ayer se dio un segundo paso porque el primero fue el de la Comisión de Constitución... ...de la, de la Cámara de Diputados que había aprobado eh, por mayoría el, el texto de reforma constitucional... ...para posibilitar el retiro en época de pandemia... Eh, de esta pandemia eh, el 10% de los ahorros previsionales de los trabajadores y esto tenía que pasar a la sala de la Cámara de Diputados se eh, aprobó eh, después de una larga discusión sobre el quórum eh, en fin, se aprobó también eh, por mayoría, 95 votos a favor para eh, varias abstenciones y algunos en contra para eh, posibilitar esta discusión y lo digo así, discusión porque tiene que ir eh, ahora a, nuevamente a la Comisión de Constitución para el eh, detalle de la discusión de eh, la normativa en particular. Y ahí tiene que volver a la sala, eh, y si eso es aprobado, eh, pasa al eh, Senado, donde tenemos un segundo trámite constitucional, así se llama, la segunda sí. mirada, y se hace la discusión, obviamente, en el Senado. Técnicamente, es sí, el se contexto. En tiempo, y en tiempo, eso ese proceso, ¿cuánto podría tardar? La verdad es que Ustedes han visto que hay proyectos que se sacan rápidamente en el Parlamento, otros que demoran más tiempo eh, y va a depender de la celeridad que le ponga la comisión eh, y la discusión en, en sala de la Cámara. De hecho, el presidente de la Comisión de Constitución citó para el día de hoy a la discusión en particular en la comisión. Así que podría ser una semana, eh, podría ser más. Eh, va a depender de los tiempos que ellos le pongan en la celeridad porque esta no es una iniciativa que cuente con el respaldo del gobierno, por lo tanto no le va a poner urgencias y por lo tanto las urgencias se las van a tener que poner en la Cámara de Diputados. Senadora, buenos días. Eh, supongamos que efectivamente buenos prospera días. el proyecto en toda su tramitación, ¿cuánto se demoraría una persona de clase media en recurrir a sus fondos, finalmente tener el dinero en la mano? Amaro, eso va a depender eh, mucho de lo que diga el texto. Eh, yo de hecho presenté un, un texto legal, no constitucional, eh, una modificación legal para este tema. Eh, obviamente fue declarado inadmisible, pero también tengo una presentación de reforma constitucional en el Senado que posibilita que nosotros nos podamos eh, meter eh, en reformas legales del orden de la seguridad social. Eh, y en, esa, en ese texto eh, de reforma legal, lo que nosotros establecíamos era la disposición en la, en la cuenta 2 de los ahorrantes para los recursos. En el caso de eh, la reforma constitucional de la Cámara de Diputados, ayer escuché atentamente el informe de Matías Walker, él lo que señalaba es que habían, y eh, me puede corregir Marcela, pero creo que eran 5 o 10 días para poner la mitad de, los, del, de este 10% en la cuenta eh, del, a disposición del ahorrante y 30 días después el otro 50%. Eh, va a depender de cómo salga finalmente la ley y eso es muy importante para los que están escuchando. Y si saliera en principio como lo está eh, pensando eh, la Cámara de Diputados, estamos hablando desde aprobada y, ojo, promulgada, porque aquí también hay un paso que es presidencial. Eh, el presidente puede eh, recurrir a distintas instancias para eh, demorar eh, o acelerar este trámite y eh, eso le pone obviamente días a esto. por lo tanto para todos los que están escuchando, eh, creo que hay que ser súper responsables y esto no va a ocurrir antes de 15 a 20 días, dependiendo, insisto, de la celeridad de los trámites legislativos y de eh, la celeridad que le dé el presidente de la República en la promulgación o no promulgación. Y tú ves que la ley de servicios básicos, que está aprobada hace un mes, eh, va a ser o fue vetada por el Ejecutivo y por lo tanto no es ley a pesar de que fue aprobada sí, por el ahora. Parlamento. Thank you